hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer el unboxing y review de este candado on Guard mastiff 8022 d un candado bastante resistente bastante seguro y bastante duradero bueno vamos allá recuerden que en la descripción del video debajo vas a encontrar un link donde puedes comprar este candado Bueno, lo primero que hacemos es sacarlo de la bolsa, como podemos ver es un candado bastante grande, es un poco pesado, pesa kilo y medio. Eh, aquí trae las llaves, estas son las llaves, como podemos ver unas llaves normales, no tienen nada especial las llaves son un poco pequeñas pero en mi opinión tienen suficientes dientes, tienen nueve dientes. Y trae el candado. Este candado. Este candado está hecho de acero. Acero anti... Antioxidado, acero inoxidable. Y la cadena. Esta cadena está hecha de titanio reforzada con acero templado. El titanio hace que sea más liviana que otras cadenas del mismo tamaño Y el acero templado, que es un acero endurecido Ayuda a que sea más resistente al corte que un candado de otro acero Aquí miremos la etiqueta Trae la marca, la referencia, acá están las medidas esta cadena, cada eslabón tiene de ancho 8 milímetros, 8 milímetros de ancho. Y bueno, acá la etiqueta dice que estuvo en un programa de National Geographic, que se llama los candados indestructibles, algo así. Y en escala de seguridad, la escala de seguridad de este es de 57, aquí dice que es de alta seguridad detrás aparecen todas las características del, del candado este candado es bastante bueno, porque por la razón de que es de sistema de tornillo muerto ¿para qué sirve que sea de, de tornillo muerto? bueno, si yo coloco algo acá adentro y le intento hacer palanca el candado no va a abrir la única forma de abrirlo es colocando la llave y girándolo con la llave. Si no tiene la llave adentro no va a abrir. Eh, además de eso como podemos ver tiene un, un espacio bastante pequeño acá. Lo cual evita que yo le meta herramientas para poderlo abrir. Y este pasador está hecho de acero endurecido. Puro acero endurecido. cinco llaves. Cagamos en candado, lo sacamos. este candado es bastante liviano es mucho más liviano que otros candados que se encuentran en las ferreterías bueno esto se mete acá adentro y aquí va el candado eh, vamos a extenderlo es un poco larga no es tan larga mide más o menos 80 centímetros Tiene esta protección para evitar rayar la bicicleta. Lo único malo es que la protección no cubre todo. No cubre toda la cadena. Debería cubrirla hasta acá, pero solo la cubre hasta acá. Eso es lo único que no me gusta. Si no les gusta esto, la pueden quitar. Esta cosa se puede quitar. Como pueden ver. ¿Sí? Se puede volver a poner o se le puede colocar otra. Diferente, más, más larga, más bonita Esto es un poco engorroso de hacer Para cerrarlo tiene cierta manita pero no es tan difícil. Bueno, ahora para ver qué tan resistente es este candado para probarles que este candado es muy muy resistente. Vamos a ver algunos videos donde intentan cortar esta cadena utilizando varias herramientas. Vamos. Recuerden que si les gustó el candado y lo quieren comprar, voy a dejar un link en la descripción del video. Donde lo pueden comprar, ¿listo? Acá vemos que colocaron la cadena en una prensa y la están intentando cortar con una cegueta Lo cual es bastante irreal porque en la calle los ladrones no tienen la, una prensa Ni nada para asegurar la cadena, para mantenerla fija Y va a ser mucho más molesto porque el ladrón se va a molestar porque si la cadena se va a mover, se va a mover mucho como podemos ver acá le dan y le dan y le dan cegueta y le dan y le dan y le dan y le siguen dando. Y duran más o menos como dos minutos dándole cegueta y pues no logran mucho, no logran penetrar mucho. A apenas penas le hacen algunos rayones y una pequeña indentación, una pequeña muesquita. Solo la rayan un poco. Veamos. Como pueden ver, solo le hicieron unas pequeñas muescas. Ahora vamos a probar con estas cizallas. Y como pueden ver... esas son unas cizallas de 40 pulgadas de largo. Son bastante, bastante grandes. Y como pueden ver, le hace, y le hace, y le da... Y la intenta cortar, y la intenta cortar con todas sus fuerzas. Y veamos qué obtuvo. La verdad... No le hizo mucho daño. No le hizo casi nada. No llegó ni siquiera a la mitad de la cadena. Apenas le hizo un pequeño rayón. Finalmente veamos qué ocurre cuando se utiliza una pulidora. Como pueden ver, pues, echa bastantes chispas y a veces rebota. A veces patea la pulidora. Esto es bastante peligroso. Y además, como pueden ver, en este video, el hombre... Aseguró la cadena a una parrilla Lo cual es un escenario bastante irreal porque en la calle El ladrón no va a tener pues la oportunidad de asegurar la cadena a una parrilla Y de pisarla con el pie porque pues la cadena va a estar bastante alta Esta herramienta es cara, ruidosa y además necesita una fuente de energía Además hay que recordar que se tienen que hacer dos cortes por lo tanto, se demoraba un poquito, por lo menos unos 5 minutos. ¿Sí? Ven? Ahí pateó, ahí se devolvió. Hasta que por fin, ¡pum! Ya casi, ya casi, ¡ah! La cortó. Pero como pueden ver, se gastó casi todo el disco. Era un disco así de grande y se convirtió en un disco pequeñito. Yo lo uso de esta forma, simplemente lo amarro a un poste, de tal manera que alcance a coger una llanta y el marco. Como ya les dije, colocar el candado es un poco engorroso, pero con un poco de maña se puede lograr. ¡Y listo! Con eso tenemos segura una rueda y el marco. Recuerda que en la descripción del video vas a encontrar un link donde puedes adquirir este candado y esta cadena. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!